Hola, mi nombre es Elizabeth y si no me conoces, soy Ellie Beauty y este es mi canal. Bueno. El día de hoy les voy a hablar de un, tema, de un tema muy, muy importante que a todos les debe importar, obviamente. Este tema se llama amor propio. Exactamente, amor propio Y pues como empezamos el mes del amor y la amistad hace ya como dos sábados <ríe> Entonces, pues bueno, este se me hace un excelente momento para hablar sobre el tema uh -huh. Primero, de amor propio Tener un buen aseo personal Tener un buen aseo personal Es el primer punto de todos que debemos tener en cuenta ¿Por qué? Porque así como nosotros nos vemos, nos verán las otras personas. Nos tenemos que poner lindos, tenernos, mantenernos limpios y aseados. Oler a rico para que las otras personas se sientan eh, agradables con nuestra compañía. O sea, que, que nosotros seamos agradables para la compañía de ellos, ¿me entienden? ¿Ustedes entienden? Lo segundo muy importante es que ustedes pongan límites para todos, sí. Se pongan límites a ustedes mismos y a las otras personas, porque ustedes no van a permitir que, digamos, otras personas los lleguen a, a manosear, a tocarle la pocheca, a tocarle la cola, a manosear el paquete. Sin ustedes decir nada, ¿verdad? Porque eso hace parte del respeto a uno mismo, del amor propio, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ponerse límites. A veces es difícil decirle, decirles que no a las personas, pero ojo amiga. Eso es muy importante, que digan no, no, no a las cosas pues que no vayan de acuerdo a su criterio, obviamente, porque pues si se lo permiten, si ustedes les gusta, pues eso ya es un caso aparte. tercera cosa es no al maltrato, sí, este tema va abordado aquí, en el amor propio, sí, en este video, ¿por qué? Porque uno no puede permitir que lo maltrate, ni siendo hombre, ni siendo mujer. El maltrato entre los géneros no es algo bueno y nos perjudica, vean, un montón, un montón, porque a ustedes no les gusta, no les gustaría verse la cara así, toda moretida, toda golpeada, que reciban críticas de la persona que los agrede a ustedes, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Ni el maltrato al hombre ni el maltrato a la mujer son cosa de chiste. Uh -huh. Hay que tenerlo muy en cuenta y siempre saberse medir. Por eso esto va a como un hito al punto de poner límites, ¿sí? Porque ustedes no van a dejar que otro los insulte y tampoco los agrega. Y si pasa, que ojalá no sea el caso, por favor, denuncien, no se sé queden callados. Otro muy importante, otro tema, otro cosito, otro ítem muy importante del amor propio es quererse a uno mismo. Sí, o sea, suena algo como lógico para ustedes pero para muchas personas no lo es de verdad, o sea, hay gente que no, no se quiere, o sea, sí, que su autoestima es muy bajita, que tiene problemas con ellos, que se subestiman y todo ese tipo de cosas, y no debe ser así, uno también se tiene que ver al espejo y decir, qué bonita me veo y que, que me gustan mis ojos alagarse. si me entienden, me gusta como soy, me gusta como me veo, para que ustedes... Aumenten su autoestima y su amor propio porque alargarse a uno mismo, créanme que ayuda un montón. Otra cosa muy importante, es que todos los puntos son muy, muy importantes, es que ustedes se arreglen para ustedes mismos, sí, para ustedes mismos. Ustedes no pueden pretender, digamos, arreglarse para sus mejores amigos, para su grupo de colegio, para sus papás, para su novio, para nadie. Solo se tienen que arreglar para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si esta persona para la cual ustedes se arreglan no le gusta como usted se ve y le hace alguna crítica destructiva, imagínense cómo ustedes se van a sentir. Se van a sentir muy mal, ¿cierto? Y su autoestima va a caer y eso va a hacer que ustedes pierdan así sea un poquito de amor propio. Aunque ustedes digan, no, es que a mí no me importa lo que digan los demás de mí, porque yo soy la diva, la regia, la divasa y no me importa lo que digan de mí. Pues es mentira, mis queridos, mis amores, porque cualquier palabra que a uno le digan, en, todo, en cualquier sentido, algo, algo, alguna cosita le va a tener que mover. Uh -huh. Y ustedes se van a sentir mal, sea a corto o a largo plazo. Y no esperen que las otras personas les den su aprobación. No cambien por otros. Esto es demasiado importante, mis queridos, porque ustedes van a querer que digamos, yo soy su novia, ¿Cierto? Digamos, digamos <ríe> Que yo soy su novio, mejor Yo soy su novio, y yo le digo a usted eh, Mi amor, es que no me gusta que tenga el cabello negro Es que no me gusta que sus labios sean tan Tan delgaditos, no me gusta que usted esté tan gorda No me gusta que usted esté tan flaca No me gusta que tenga así la piel como aguadita No me gusta que tenga estrellas, no me gusta que tenga celulitis pues. ¿Qué voy a hacer yo? Siendo, digamos, su novia, ¿sí? Usted, ahora yo soy la novia mía, ¿sí me entiende, <ríe> Yo voy a decir, pues, es que sí, que, ah, vea, verdad, es que sí, este cabello es todo feo, mis labios son como dibujados con un lápiz, sí, estoy gordita, no, estoy toda guachenta parezco una gelatina. Y me voy a empezar a sentir mal, y me voy a empezar a menospreciar y a discriminarme a mí mismo, ¿sí? A discriminarme a mí mismo por lo que me diga la otra persona y voy a intentar cambiarlo todo, todo, todo, todo para querer agradarle. Y eso es un gran problema, sí. Es un gran problema porque ustedes no deben cambiar, ni, ni, o sea, si ustedes quieren verse mejor, que sea por ustedes mismos. Sí, porque ustedes se van a sentir bien así, si ¿sí me entiendes. La persona que usted lo quiere, lo quiere tal y como es. Recuerden eso. Y si no, si lo intentan cambiar de alguna manera. O sea, de alguna manera, digamos, físicamente, que operece los labios, cambie el color del cabello, haga ejercicio que está gorda y le hacen críticas así, súper, súper destructivas, súper criticonas, súper... Esa persona no es para usted. Otro punto, que también es muy importante, es que no cambien los hábitos, no cambien su... Sí, como su línea de vida normal por los demás. Digamos, si a ustedes les gusta ser muy amigable... Y ustedes se consiguen así un novio súper posesivo, súper loco, que usted les diga No, no me gusta que hable con esta persona, no me gusta que salude a nadie, no me gusta que se vista así Mis amores, ese no es el camino, ¿por qué? Porque esas personas lo intentan cambiar a usted Es muy diferente si la persona a usted le dice No, mira amores, es que no me gusta que tomes tanto, no me gusta que fumes tanto Porque cuando te beso me sabe horrible, me sabe a ceniza, me sabe así, feo, no me gusta No me gusta que seas tan peleón, tan chispa, así, ¿me entiendes? que con todo te exaltas, son cosas que a uno, bueno, puede que vayan en la personalidad de uno, ¿verdad? Pero son cosas malas que usted puede cambiar y que está bien cambiarlas. Los hábitos malos sí se pueden cambiar y sí pueden ser una buena parte de sugerencia para que usted le diga a su pareja, o su pareja le diga a usted. Este también es muy importante. <ríe> es que, de es verdad, todos es son muy importantes a la hora del amor propio, de verdad, ser original. A veces ser original, pues, suena muy, muy, pero muy difícil hoy en día, ¿verdad? Pero, sí se puede. Ay, me refiero a que ustedes sean auténticos, sean ustedes. No, no que a cada rato pretenda seguir modas. ¿Por qué? Porque seguir modas es para gente hueca. O sea, sí, sí, porque, digamos, usted quiere destacar, usted quiere ser diferente, diferente a todo el mundo, ¿verdad? Pero si, digamos, usted, usted, digamos, si usted sale a la calle con una camisa que tiene 10 personas y todas esas 10 personas casualmente se cruzan en su camino, usted se va a sentir como que. ¿Mm? Esa va a ser la pregunta que usted se va a hacer. ¿Ajá? Yo quería hacer uno más, yo quería hacer alguien más de montón, yo quería era destacar, ¿cierto? Verme mejor que el resto. Pero si usted sigue moda, si se pone todo lo que está en último, pues todo el mundo se va a poner lo mismo, ¿verdad? Y al final usted va a terminar siendo una copia más. Uh -huh. Va a terminar siendo uno más del montón. Y eso es lo que no queremos. Otra cosa es muy importante es saber cuando las relaciones son dañinas, dañinas, peligrosas, que nos afectan, ¿por qué? Mis queridos, dícese que de verdad cuando una persona es dañina, solo lo critica usted puede ser su una incluso incluso sus hermanos, sus papás, sus mejores amigos, su novio, su tía, su primo, el que sea. tal de que usted, mejor dicho, usted es bonito como usted es cierto. Y la otra persona empieza a criticarlo y empieza a decirle que no se ve así bien, que no le gusta cómo se ve, que eso no le queda bien, que esto y que lo otro. Pues usted va a empezar a dudar de su apariencia y va a querer cambiar, ¿cierto? O sea, a empezar, va a empezar su autoestima a bajar y pues poco a poco su amor propio se va deteriorando. Y eso, eso no lo quiero para usted, no señor, no señora. Lo que yo quiero para usted es que usted tenga una muy bonita autoestima, que se arregle para usted mismo, que sea diferente, que no use lo que está de moda, porque créanme que se va a ver igual que todos, igual que todas. Y eso no es bien, porque si usted quiere sacar, usted quiere ser diferente, pero sea igual que todos, la gente no le va encuentra la diferencia a simple vista. Entonces, amense, todas las mañanas cuando puedan, mírense en al espejo y digan. ¡Ole! ¡Qué bonita que amaneció hoy! Miren. Esa cara tan bonita, miren ese cuerpazo, mire esos musculotes Mejor dicho, ustedes se pueden halagar de mil maneras Pero siempre háganlo para ustedes mismos ¿Y sabe qué? ámense, ámense mucho Ya saben, suscríbanse al canal Aquí, en este botón de aquí Miren los otros videos súper recomendadísimos Denle like a este video Y nos vemos el próximo sábado. Tenemos una cita ya pactada ya. Ni modo de salirse de esto. Así que, bueno, mis queridos, yo los dejo. Recuerden, mi nombre es Elizabeth y este es mi canal, Eli Yuri. Los amo mucho y me despido con ustedes con un gran, gran besote. Chao. Ah, por cierto, que tengan un feliz mes del amor y la amistad.